Muchísimo a seguir trayendo este tipo de contenido al canal bueno para el primer contrato vamos a utilizar armas de la colección Mirage y Nuke para este contrato vamos a necesitar dos de la colección Mirage y 8 de la colección Nuke este contrato es recontra barato, tendrá un valor de 1 dólar pero eso sí, tendremos casi un 23% de probabilidades de profit ya o sea que estaríamos ganando con cualquiera de la colección Mirage desde 1 dólar hasta poquito más de 2 dólares y si te gustan hacer contratos de CSGO pero no te gusta arriesgar tanto dinero te comento que acá arriba te voy a dejar una serie de videos de contratos baratos y rentables para el segundo contrato utilizaremos armas de la caja Phoenix y de la caja Weapon Case 3 de la caja Phoenix utilizaremos 9 en Field Tested y de la caja Weapon Case 3 vamos a utilizar una también en Field Tested este contrato es un poco más caro que el anterior, pero también nos dará un muy buen profit el valor del contrato es de alrededor de 1.93$ y las probabilidades de profit son del 32% con cualquier arma de la caja Weapon Case 3 sacaremos profit superior a 2$ tendremos un 10% para esto y de la caja Phoenix solamente tendremos profit con la USPS Guardian en Factory New que nos dará alrededor de 1$ y ya palpitando al final te voy a pedir que si aún no te suscribiste te suscribas y dejes ALTO LIKE también te voy a pedir que compartas el video compártelo a un amigo que por ahí le pueda llegar a interesar esto de los contratos del counter. así que bueno, tal vez puedan hacer una batallita de contratos y ver quién saca el mayor profit para el último contrato tendremos armas de la caja Chroma 2 y Horizon y ojo que este contrato va a ser con Star Trek así que utilizaremos cuatro armas de la caja Horizon en Factory New y 6 de la caja Chroma 2 el Minimal Wear, pero recuerden siempre con Star Trek el valor del contrato será de alrededor de $5.48 y las probabilidades de profit serán de un 40% son bastantes para este contrato ya que si nos sale la AWP PAO en Factory New estaríamos ganando más de $9 casi $10 con el resto de armas perderemos un poco o casi nos quedaremos igual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 le pedí